Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de YouTube Bueno chiquis, hoy tenemos noticias del Sandbox que salieron el día de ayer en realidad Pero que todos ustedes deberían de saber de qué se trata, por lo menos el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿ok? Y yo se los voy a estar diciendo Saludos comandante, primero agradecer a todos los que, a ver, bueno, son los típicos agradecimientos y bla bla bla bla bla bla De que tiene que ver toda la gente que ha participado en las... Eh, pruebas previas del sandbox y que bueno han tenido ya un, una especie de defecto de, de dentro de la, de la empresa de Wargaming Prueba combinada en el sandbox Reequilibrio de los proyectiles HE y cambios a los vehículos y la artillería Recuerden que va a haber cambios a la artillería bien en líneas generales eh, Reequilibrio de los proyectiles HE, que comience la prueba final Luego de analizar las encuestas de las dos pruebas anteriores, podemos decir que ambas interacciones del Sandbox dieron buenos resultados y las estadísticas lo confirman. Por ejemplo, luego de probar el rediseño de los proyectiles HE, más del 70% de las críticas que recibimos por parte de los jugadores del Sandbox fueron positivas. Van a estar cambiando los tipos de municiones para las artillerías. Vas a tener un, una munición estratégica, vas a tener una munición estándar eh, y vas a tener una munición, bueno, estratégica táctica, ¿no? Mejor dicho para decirlo correctamente, y una, un proyectil alternativo. Eh, el rendimiento estadístico de vehículos que usan proyectiles HE con munición estándar. Durante la prueba hubo algunas críticas negativas sobre el rendimiento de ciertos vehículos en particular. Algunos jugadores nos dijeron, tanto en los foros como en las encuestas, que las mecánicas del juego en vehículos que usan HE como proyectil estándar empeoró. ¿Qué podemos sacar como conclusión sobre las estadísticas del sandbox? Compartimos esta preocupación bien fundamentada y para verificarla, revisamos información generada en la prueba sobre los tanques con HE más populares: TP5, FB, eh, 215, la 4005, la 183, KB2, bueno, Sheridan y demás. Y analizamos cuidadosamente su rendimiento en el sandbox. Vamos a ver estos vehículos. A ver, si vos tenés el TP5 o tenés la Estrella de la Muerte o la FB 4005 o el KB2 o el 105 y lo usás con asiduidad, vamos a ver qué le va a pasar a tu tanque. Tipo 5. El daño promedio que este tanque inflige con su proyectil H estándar disminuyó un poco, mientras que el daño infligido con su proyectil H alternativo, o sea, el HE alternativo, aumentó eh, bastante. Aumentó levemente, perdón. Las estadísticas nos muestran que el daño del tipo 5 se redistribuyó. El vehículo infligió... Menos daño con los disparos no penetrantes, pero al mismo tiempo logró más penetraciones de blindaje. Si tomamos en cuenta one, eh, ambos tipos de proyectiles, HE, estándar y alternativo, el daño promedio no cambió. No hubo cambios significativos con esto. Gracias a las nuevas mecánicas, la resistencia de este tanque es formidable, pero lento, aumentó. Aunque el tipo 5 Heavy tiene problemas para impactar en los puntos débiles de los enemigos, ahora sus disparos con proyectiles HE penetran más a menudo, como sucede con otros vehículos. Esto se tradujo en un pequeño aumento en el daño que inflige con los proyectiles alternativos. Eh, en líneas generales, el rendimiento en batalla de este vehículo no cambió. Tal y como está, no hay motivos para reequilibrar este vehículo. O sea, va a seguir siendo la misma... La misma cosa, por decirlo lo que es hoy en día. Eh, 4005. El daño promedio que infligen los proyectiles HE estándar de este vehículo casi no cambió. O sea, no sé para qué ponen este informe si no cambió nada. Pero por su lado, el daño promedio de... Pero... Pero por su lado, el daño promedio por disparo con los proyectiles HE alternativos aumentó un poco. El valor de penetración superior de este último da como resultado una mayor cantidad de penetraciones. Okay. A pesar de una ligera disminución en su resistencia, el rendimiento general de... No cambió. Poco cambió. Eh... O sea, no cambió. El kb 2 también, o sea, sigue sí lo mismo. Sigue sí es... siendo... No cambió nada. El rendimiento general de batalla de... tampoco recibió cambios importantes Sí, sí, bueno, está bien. Lo que pasa es muy subjetivo, ¿no? O sea... No, como no te dan números exactos, eh, decir que no cambió, bueno, depende para quién, no sé. No sé quién habrá dicho esto. Eh, si las nuevas mecánicas llegan al juego, ¿habrá una ventaja para los vehículos con buenos ángulos de depresión, elevación y torretas fuertes? Hay otra opinión compartida por muchos jugadores. Algunos comandantes sugirieron que las nuevas mecánicas empeorarán el rendimiento de los vehículos con poco blindaje. Mientras que aquellos con torretas bien blindadas y buenos ángulos de depresión y elevación tendrán una ventaja. Cuando se enfrentan a un enemigo que juega ocultando el chasis, al menos antes podías dañarlo con proyectiles HE, algo que será mucho más difícil con las nuevas mecánicas. Tomemos como por ejemplo el Super Conqueror, un pesado bien conocido con una torreta robusta y buenos ángulos de depresión de hasta menos 10. En el servidor principal, los proyectiles HE son los responsables del 11% de todo el daño que recibe este tanque. Sin lugar a dudas, los cambios de las mecánicas de daño HE influirán en el resultado de una batalla en la que este vehículo aproveche el terreno. O sea que está confirmando de que las torretas duras van a ser difíciles de penetrar con... No sé si penetrar es la palabra, pero de hacer daño por lo menos con los proyectiles HE. Pero si tomamos en cuenta el impacto general en el equilibrio, esto no afectará demasiado al rendimiento del vehículo. Independientemente de lo... Eh... De lo mucho que cambie el daño HE que recibirá el Super Conqueror Eso no afectará su estilo de juego ni su rendimiento en batalla de forma significativa y no va a cambiar nada Según esto, ¿no? ¿Por qué permitieron utilizar otro tipo de proyectiles en el sandbox? Durante la prueba queremos ver cómo un tanque específico interactúa con un tipo de proyectil específico Ignorando otros factores Elegimos no concentrarnos en ciertas, en ciertas características Y en el daño bloqueado de vehículos específicos Su resistencia, el porcentaje de victorias de un determinado jugador, etcétera en lugar de eso, evaluamos la efectividad de las nuevas mecánicas y la interacción general de los vehículos con proyectiles HE rediseñados, penetraciones de protección, revisión del comportamiento de daño HE, etc. Hicimos que los jugadores tuvieran la libertad de elegir qué proyectiles usar en cada situación, para que la prueba se llevara a cabo en condiciones que fueran lo más parecidas posibles a la realidad. Claro, a lo que se quiere llevar al campo de batalla, digamos, ¿no? Es por esa razón que no registramos la munición disponible. No redujimos la capacidad de munición de los vehículos, ni introdujimos cambios artificiales a las condiciones del campo de batalla. Um, ¿Por qué no incluyeron en la prueba el, el Chieftain, el 279 y otros vehículos raros? Estos vehículos son raros y muy codiciados por los comandantes. Ante, además, su disponibilidad en el juego es bastante limitada. No los añadimos porque no queríamos que el foco pasara de, de probar las nuevas mecánicas a aprender el estilo de juego único de estas rarezas. En el próximo sandbox tampoco incluiremos a estos vehículos. Eh, a ver... Lo que tiene que ver con la artillería. El objeto 261, proyectil estándar 45%. ¿Qué significa esto? Que eh, las estadísticas preliminares demuestran que la introducción de este tipo de proyectiles con distintos usos tácticos funciona y los jugadores aprendieron a usar los tres tipos. Cada proyectil fue solicitado y activamente utilizado. Según los primeros cálculos, esto redujo el tiempo de aturdimiento en, bat en batalla entre un 60 y un 65%. Eh, los valores exactos por vehículos específicos aparecen en la siguiente tabla. Eh, mirá. O sea, el objeto 261, o los que usaron, ¿no? mejor dicho, mejor está objeto 261, usaron el proyectil estándar 45% de veces. 49% de veces la GW100. Y así... La T92, la bachit yoon 755 y la UnCarrier carrier eh, 48%. Usaron, muchos usaron el alternativo para ver qué onda y algunos que otros usaron el táctico. Eh, el mouse. Tiempo de aturdimiento en la actualización 1.12. O sea, hoy en día te aturde 22.8 segundos. En el sandbox 5.9 el Tito 5 pasó de tener un aturdimiento una 18.3 a 5.6. El TDP de un 8.8 segundos a 3 segundos. Es que se reduce 3 veces más o menos. Un 300% se reduce el tiempo de aturdimiento, más o menos. Eh, de 13.6 el STP 1 a 4.3 en el sandbox. Y el TCNLT de 6.9 a 2.2. O sea, no va a hacer falta ni que uses directamente el... El kit de... para curar a la tribu Contrarrestar a las artillerías autopropulsadas Según sus opiniones y los resultados de las encuestas, las herramientas que sugerimos para contrarrestar las artillerías recibieron la aprobación general de la comunidad La pericia modificada, intuición, tuvo la recepción más positiva y no solo entre los jugadores de artillería Según nuestras estadísticas, los jugadores comenzaron a cambiar el tipo de proyectil con más frecuencia, en especial al utilizar artillerías la detección de sonido se convirtió en un tema de debate acalorado y planteó interrogantes en la comunidad, ya que es una nueva mecánica nueva e inusual poder eh, o sea, escuchar de, de dónde viene el proyectil. Por lo que toma cierto tiempo acostumbrarse a usarla en batalla. Los jugadores necesitan tiempo para aprender a utilizarla de manera deliberada y efectiva. Sin embargo, sus opiniones demostraron que esta mecánica efectiva, no mentira, afectaba. La cantidad de daño, perdón que no tengo los lentes puestos, no veo nada. Afectaba la cantidad de daño recibido luego de los disparos de artillería. Y la idea recibió la aprobación. General. Los trazos de proyectiles brillantes. También fueron bien recibidos. Según sus opiniones, ayudaron a los jugadores a determinar de mejor manera la dirección del fuego de artillería. Y a usar esa información para planear sus siguientes acciones. Al mismo tiempo, no detectamos cambios en el comportamiento de la artillería. Ni un incremento en... Eh, el reloj por ahí. Ni eh, un incremento en la efectividad del fuego de contrabatería. Teniendo en cuenta todo esto al comienzo de la última interacción, decidimos hacer los siguientes cambios. A ver. Uh, los proyectiles estándar están diseñados para apoyar a aliados y contener a grupos de vehículos enemigos mediante su habilidad combinada de aturdir e infligir daño. Al mismo tiempo, durante la primera interacción de In Sandbox, demostraron una eficacia de daño similar a la de los proyectiles alternativos. Ok. Para resaltar el componente táctico del proyectil estándar, en comparación con el alternativo, reduciremos eh, ligeramente su daño en algunas artillerías. A ver, por ejemplo, objeto 261... Eh, para daño con proyectil estándar en el sandbox prueba de rebalanceado de artillería. Daño con proyectil estándar en el sandbox prueba combinada de proyectiles HE y artillería. O sea, de tener 810, va a pasar a tener 800. La GW100 de 990 a 900 La T92 de 1170 a 1100 Bueno, es muy poquito Igual tampoco es que te cambia la vía, ¿no? O sea, la bachat de 680 a 680 que igual eh, Y la Un Carrier queda de 1080 a 1000 No me parece que o sea la gran cosa Está bien, o sea, le bajan un poquito el daño No pasa nada la trayectoria de los proyectiles alternativos influyó en su demanda. En muchas ocasiones los jugadores no encontraban la oportunidad apropiada para disparar este tipo de proyectil. Incluso en situaciones de combate favorables. Para solucionar esto, haremos que su trayectoria sea más similar a la del proyectil estándar. Y reduciremos su velocidad sin modificar su eficacia por disparo efectivo. Ok, o sea que va a tener más curvatura, ¿no? ¿Se supone? Porque el primero es el que más curvatura tenía... El, tercero, el segundo era el que menos, y el tercero era el que menos menos, ¿no? iba como más, eh, supuestamente era así, ¿no? me parece el táctico era como más creo, no me acuerdo, pero creo que era así por hombre, es que no soy un especialista en artillerías ni mucho menos, pero, pero bueno estoy dando mi opinión acá, chamullando un poco eh, a ver, la trayectoria de los proyectiles alternativos influyó en su demanda, en muchas ocasiones los jugadores no encontraban la oportunidad apropiada para disparar este tipo de proyectil eh, incluso en situaciones de combate favorables, esto ya lo... Bueno, pará, vamos a ver esto, mirá, esto me interesa La velocidad del proyectil, esto es lo que más importa 612 metros por segundo De la 261 va a pasar a tener 546, o sea, mucho más lenta La GW100 de 522 A, 6, a 465 La T92 De 552 a 492 La Bachat de 588 a 524, no es tanto Y la Uncarrier de 432 A 385 eh, está bien según las estadísticas, de su opinión los proyectos de tácticos, o sea, los tácticos, los, los más raros, digamos, eh, mostraron una eficacia menor a la esperada, incluso al querer, eh, al ser usados correctamente. La razón principal es su trayectoria plana, ¿ves? Es lo que yo les decía, los tácticos es lo que más ¡Piu! vuelan, van recto y se supone que son los más directos. Es lo más parecido, entre comillas, a una munición de un tanque común, por decirlo así, ¿no? Pero. Bueno, la razón principal es su trayectoria y el daño insuficiente. Al penetrar, claro, si penetras tenés que hacer daño, es así Queremos que su uso sea poco común e incircunstancial Pero que agreguen valor al utilizarlos de forma correcta Para lograr, lograrlo queremos, planeamos aumentar su daño alrededor de un 10% En comparación con el sandbox anterior Además, su trayectoria será más conveniente para disparar Pero con una disminución, o sea, lo van a hacer un poquito más arqueado Van a hacer que vaya un poquito más lento Y que pegue un poco más, ¿No? Por ejemplo, la 261 de 470 a 520, si penetra, la GW100 de 525 a 570, la T-92 de 580 a 650, la Bachat de 415 a 450 y la Uncarrier de 565 a 620. Bien. Bueno, esto es el camos que van a dar si participas de las pruebas de Samox y cumples todas las misiones, van a dar uno como estos, más o menos... Ah, bueno, me gusta el El, el, el, el, el la skin 3D 3D Ahí con el 277 Está muy lindo la verdad, me gusta eh, Bueno, y acá tenés eh, Todas las, las recompensas que te van a ir dando Para eh, O sea, por participar en el Sandbox, bien Tenés 10 eh, de cuenta Premium eh, A cambio de ficha, ¿no? reserva personales de crédito, experiencia Experiencia libre, para la tribu 10.000 créditos, ilimitado eh, y una calcomanía ¿Cómo participar? Bueno, acá te dice Cliqueas directamente En el descargar el ejecutable del sandbox Que lo voy a estar dejando seguramente abajo en la descripción Para aquellos que no participaron Que quieren ganarse estas cosas Esto les aviso que va Seguramente No, no sé si lo dice acá Pero eh, Supongo que esto va todo a la cuenta principal No me pongan otra vez con la cuenta del sandbox eh, Ok Ok durante la prueba tendrán acceso a 5 misiones diarias Cuando complete una cada misión recibirán 2 fichas Una vez que terminan cada misión tendrán disponible una sexta y última Para completarla solo necesitan jugar Una batalla en la que recibirán 20 fichas Puedes completarte la serie 3 veces Las recompensas por las misiones que completen se otorgarán Juntas si cumplen con todas las Condiciones y restricciones eh, Bueno, yo calculo Y supongo que debe ser que va a tu cuenta Porque... Me acuerdo que antes iba a la cuenta del Sandbox y no le importaba a nadie. Porque qué me importa que en el Sandbox me pongas 100.000 créditos. No me interesa nada. Pero si me lo pones en mi cuenta personal propia, la que uso todos los días, estaría bueno. Eh, que de hecho creo que debe ser así porque ya te están dando una skin que no la vas a usar en el Sandbox. O sea, es, una, es una tontería, la verdad. Pero bueno, chicos. Nada, eso eso ha sido todo por el día de hoy así que bueno nada ya les digo abajo seguramente vamos a estar dejando el link del sandbox para que puedan participar y eh, bueno nada poder ganarse todas sus cosillas poder probar lo que tiene que ver con las municiones HE con las nuevas eh, estilos de, de, de municiones no explosivas y, y ver cómo funciona. A ver si les gusta si no les gusta que dejen, que dejen sus comentarios y demás dejen ese dedito arriba esa manito ese dedito suscríbanse al canal Dejen su comentario qué le parece este tipo de, de, de, de interacción ahí con, con las nuevas municiones HE. Y nos veremos en la próxima. Au, chau, chau.